Jefe, les solicito que me aumente el salario, porque hay cuatro empresas detrás de mí. ¿Ok? ¿Cuáles? La luz, el agua, el cable y el gas.